Volvemos al tema Portesuelo del Viento. Vamos a charlar con José Ángel Candeloro, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Gracias por acompañarnos. No, por favor, buen día. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, Portesuelo no, parece ya a esta altura, después de los dichos de ayer del presidente, tal como se, creo que se esperaba o, o, o no, o tenían otra expectativa. Bueno, había este, un poco, bueno, todos los rumores que se habían escuchado y, y desde nosotros de la Cámara entendíamos que, eh, que se iba. Eh, que el presidente no iba a, a favorecer a la provincia, este, así que bueno, lo bueno es que el gobernador insistió para que apurara, porque esta demora tampoco le sirve a la provincia, más allá de que se haga o no se haga por tesuelo al no hacerse, mientras más se demore, este, más perjudica a los mendocinos. ¿no? Uh -huh. eh, en base a esto, ¿cuánto va a afectar en definitiva a la cantidad de empleo? Porque usted nos contaba recién que está muy parada también la obra pública, que no hay demasiado... Hay se, se, han, se han empezado este año digamos a, a licitar muy lentamente, están hay algunas obras que están saliendo. Nosotros de la Cámara hemos eh, tenido algunas gestiones con, con el Ministerio. bueno eh, en, los próximos, en los próximos dos o tres meses aparentemente se van a ir licitando las obras que estaban previstas y, uh -huh. y aprobadas en el presupuesto de la provincia. Lo que pasa es que, bueno, no es lo mismo una obra como Portezuelo que iba a generar 2.500 puestos de trabajo a las obras públicas que se van licitando con los tiempos que tiene y, y, bueno, y no consume la misma mano de obra, ¿no? ¿Ustedes estaban de acuerdo con Portezuelo? ¿Era la obra que tenía que realizar sí, la Cámara siempre lo, uh -huh. lo hemos apoyado. Es una obra que está... Creo que debe ser la obra más estudiada del país. Eh, esto yo creo que ha sido una cuestión política, como siempre, ¿no? Cambiaron la, los gobiernos provinciales de otras y cambió el gobierno nacional y, y pasó a ser una cuestión política en vez de, de entender y ver la, la situación de la provincia con las necesidades que tiene y una obra como, como esta con lo que iba a generar. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué se imagina ahora entonces? ¿Hay una mesa de diálogo para establecer nuevas obras? Porque el dinero está, ¿no? o al menos está llegando. Sí, sí, el dinero, la, la, la Nación con eso ha ido cumpliendo, con las cuotas pactadas... Eh, creo que el dinero está en un fideicomiso, sí. así que eh, lo que habría que resolver rápido es que el presidente, más allá del discurso que dio en La Pampa, lo resuelva lo más rápido posible y, y, y firme, y bueno, y veamos la posibilidad de lo que está pidiendo la provincia, el gobernador, de, de poder hacer... Eh, poder facilitar y hacer otras obras eh, eh, siempre hablando desde el punto hídrico, ¿no? Claro, sí, porque en definitiva el, el, el convenio es lo que dice. Tiene que utilizarse en obras hídricas y usted me hablaba recién de quizás generar obras justamente que desde lo hídrico también aporten quizás algún otro recurso a la provincia, Por más allá de lo necesario que es lo hídrico aquí en Mendoza. Es, es, lo, es lo, lo primordial, ¿no? Que aquí en, lo, en el caso de Sol era, la generación, era de la generación de energía. Era la generación de energía. Este, el, la problemática que se ve con esto en haberse demorado tanto esta resolución, esta solución o esta, esta definición de la, de la nación, es eh, los tiempos que ahora tenemos para, digamos, tesuelo si se hubiera hecho como correspondía, estaría, hoy, estaría en ejecución y, uh -huh. y, la, y la necesidad de la mano de obra que tiene la, la provincia estaría este, este, estaría resuelta. Claro. Digamos, esto bueno, va a llevar un tiempo de resolver qué tipo de obra, definir los proyectos, obras que por ahí hay algunas obras que hay proyectos, otras que hay que hacerlo. Bueno, todo esto es tiempo con las necesidades que tenemos, ¿no? Claro. Ahí te doy, Agustina. Recuerdo, ¿se anticipó el gobierno en su momento cuando abrió como una lista de inscripción para aquellos que querían trabajar en Portezuelo ¿Lo recuerda usted? pudieron avanzar algo en eso? ¿En qué quedaron esas personas? Quizás usted no lo sabe. Se lo estoy consultando porque... Eh, no recuerdo, te entendí la... Digo, si en su momento, cuando se habló de la posibilidad de empezar a inscribirse para las tareas que se realizaron, si ustedes tienen conocimiento de eso, ¿qué pasó? Bueno, ¿Si ¿Se anticipó a ver, en demasiado? La, en, en, la... No, en realidad lo que iban a participar, eh, te diría casi 100% de empresas provinciales uh -huh. en, en todos los rubros que cubría la, la obra, ¿no? Eso estaba... Estaba previsto y, y se había hablado con todos los sectores que intervenían en el, uh -huh. en el dique eh, para que fueran empresas mendocinas. Agustina. José, ¿y qué otra obra tienen en mente ustedes? ¿O qué otra obra podría suplantar Portezuelo del Viento? Con similares, ya sé que no hay ninguna otra en la provincia que sea tan importante como Portezuelo, que además implicaba 1.023 millones de dólares. Pero, ¿qué se les ocurre? A ver, eh, la provincia hay... Eh, yo no sé cómo están, digamos, de la Cámara, no, no, no conocemos profundamente cómo, cómo están. Se habla mucho del de, de Baquiano, que es una presa en el sur. Eh, estaba Portezuelo... Eh, Los Blancos. que Los Blancos también, que fue una obra que se licitó, se cayó, eh, que tenía parte del proyecto hecho. Uh -huh. eh, no, no, no conocemos qué tan avanzados están y en qué condiciones están. Claro. Este... Después, bueno, hay muchos proyectos eh, en irrigación y, bueno, y muchos proyectos por hacer, ¿no? Claro, no, sí. sin dudas, pero cada uno de esos proyectos hay que armarlos, evaluarlos. Eso es uno de los problemas, ¿no? No tener proyectos eh, definidos o ejecutivos como para decir, bueno, resuelto esto... Eh, salimos a ejecutar eh, las obras que hacen falta y tenemos los proyectos uh -huh. y esa es una falla de quién porque desde, el, desde la oposición cargan contra el gobierno aquí en Mendoza no hablando en lo local y dicen <coughs> qué obra quieren hacer si en realidad no han avanzado con ninguna otra digo que puede llegar a suplantar a Portezuelo no adriendo. hay un plan B exacto y lo que pasa es que todo el mundo con todo lo que se hizo con Portezuelo entiendo que nunca se pensó que Portezuelo se iba a caer digamos esto es una cuestión política esto lo hemos nosotros de la cámara lo hemos dicho uh -huh. Eh, la sociedad argentina sigue preso de las discusiones y de, la, y de las posiciones políticas como esta, por ejemplo. Digamos que terminamos, terminan perjudicando a una provincia por, por, una, por una diferencia de, de ideas, ¿no? Y, y, y sobre todo con una obra como esta, que estuvo muy estudiada, muy analizada con todos los estudios hechos, eh, y estas son las consecuencias. Que tiene ya más de 50 años de historia, ¿no? Exactamente. Este, de todas maneras entiendo de que en la vuelta. provincia hay algunos proyectos, bueno, sí habrá que ponerse a trabajar eh, rápido en esto una vez resuelto eh, que el presidente termine con, con lo con que laudo, le corresponde claro. Y, claro, y lo firme, porque aparte que ha sido una declaración. eso ha sido una declaración y no no está definido eh, y bueno, y avanzar lo más rápido que se pueda. no uh -huh. José, ¿cómo es la situación hoy? Lo saco un chiquitito de Tesoro del Viento, más allá de que influye mucho por la cantidad de empleo que se iba a generar. ¿La situación en general de la construcción cómo está hoy? ¿Se ha ido reactivando a los niveles que ustedes pretendían después de la pandemia? Muy lentamente. Va muy lento. Esto es lo que estamos. esperamos que en los próximos meses eh, se llamen a licitación. Hay varias obras en, en, en el presupuesto aprobadas y la provincia va a empezar a, a, a llamar. Lo que siempre decimos que entre que se hace el llamado a licitación, se adjudica y se inicia la obra, el, son, no son menos de 90 días. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así que se esperamos que esto se vaya lugar. recuperando, más sobre todo con la situación que tenemos hoy. Y lo más grave del sector nuestro es la inflación. digamos a ver. Golpea ver Esto es, es muy grave porque... ¿Cuánto dura una lista de precio hoy? No, el en, el, en el mercado los proveedores vos llamás y te dicen... Eh, el, el precio es 5 días, 10 días, eh, 15 días. Mantenimiento de, del precio varía gente está variando. Hay ahí, un poco de. de, de porque el dólar se hay, mantiene hay, estable, más allá de todo lo que todos dicen, va y viene, pero en un rango. Hablo del blue, ¿no? Sí. ¿Qué hay ahí? ¿Por, por qué tanto? Y hay, de, hay las dos cosas: hay aumentos reales y especulación. Digamos, es un, es un, ¿Un, un mix, es un combo explosivo para para el sec, para todo el sector y uh -huh. para toda la sociedad. no claro. eh, Sobre todo en la, en, en la construcción es muy difícil porque nosotros tenemos, cuando uno eh, ejecuta obra, se tiene un precio definido al momento de la licitación y después tienen variaciones de precios, redeterminaciones de precios, reajustes. que se van actualizando los reajustes. Esos reajustes demoran en el tiempo. ¿Qué pasa? Con una inflación del 6% mensual, que es lo que se prevé, eh, y cuando uno pasa 90 días o 120 días entre que le reajusten el, el, el cuatro meses hacia atrás la pérdida es y es, si es muy, la obra es larga es también, muy difícil ¿no? continuar con la obra. si obras. la obra después se demora sí. bueno, esa es pasa otra de las problemáticas a, a aquellos que acceden a un crédito hoy les hacen un desembolso por ejemplo uh -huh. los famosos créditos de casa propia la gente inmediatamente lo cambia a dólar porque si no lo cambia a dólar o, o compra todo y, y, y se la juega Claro. Eh, o cambia dólar porque si no, no sabe cuánto tiempo le puede. Porque además en la construcción uno no puede medir ningún tiempo. este No sabe cuánto tiempo puede llegar a demorar cada etapa. Pero en estos últimos dos meses o tres, te diría que los precios han aumentado por arriba de lo que vale el, el dólar blue. Claro. Así, claro. A, a, el que ha hecho eso ha perdido. Digamos, claro. En vez de es haber comprado no los sé materiales. Si conviene, me parece que medir al material es muy variable. Es muy complejo. Muy es complejo. muy variable, digamos. Claro, sí, sí, porque aumenta es... más que el dólar, entonces claro. pues, el al no haber, te comprar a ver, dólar. Esto se basa todo en que la, la, la nación, no hay un plan económico, uh -huh. no hay un rumbo, no hay... Esto es lo que se está reclamando, claro, para que no, se defina a dónde, de a a dónde vamos esto, ¿no? como para que esto se empiece a normalizar, ¿no? José, le agradecemos que haya estado aquí no, con nosotros. por favor, José, muy amable, este, Siempre la construcción es tan importante porque genera muchísimos puestos de trabajo. Muy amable. muy